Este año ha sido el año de hablar de problemas de gestión, por decirlo en buena en buenas palabras, en las sí. municipalidades, hablamos de Maipú, hablamos de Viña, hemos hablado de... del alcalde de, de, de de Aguilera. No, pero aquí no encontraron muñecas, Rosalba, ni nada, ¿no? no pero aquí Allá. lo que se encontraron, aparentemente, en la alcaldía de Vitacura, por lejos, una de las que tiene más recursos en todo Chile, son sobres con plata. Miren esta frase, para entrar al tema, dice... Esta es una de las personas que había hecho la denuncia, que trabajó en la municipalidad y dice... ...todos los años para la Semana de la Chilenidad, ella recibía del parte del señor Prieto... ...un señor que representa a de estas organizaciones Vita Deporte, Vita Salud y otras... ...una suma de dinero variable cercana a los 3 millones de pesos para que administrar... ...y gastara en temas propios de la celebración del 18. Sin embargo normalmente sobraban unas cercanas a un millón de pesos, le sobraba que ella tenía que entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba. Esto, aparte de los cinco millones que recibía, me dame. Así es, esto sí. sería, según las declaraciones que hoy día están en cuenta en una querella, aparte de los 5 millones que le tendría que entregar al alcalde Raúl Torrealba. Y esto, entre otras cosas, estamos con Alberto Pre... Alberto... ¿Qué otros elementos se han encontrado hasta aquí en la municipalidad de Vitacura? Porque dicho sea de paso, esto es tan grave que la justicia autorizó a allanar la casa del alcalde y a levantar las cuentas bancarias. Eso no se hace por nada, ¿o no Alberto? Y no solo eso, también eh, sin avisarles a él y a los otros imputados o posibles imputados, eh, les revisaron sus correos electrónicos, todas sus comunicaciones, etc. Entonces, este es un caso muy grave y es un caso, perdón la palabra de ocupar, yo usted sabe que está de ocupar un vocabulario bastante técnico, pero es un caso muy cara de raja, uh, eh, muy descarado, porque es muy burdo. ¿ah? Acá, en, en casos de corrupción Uno en general, cuando los estudia Ve empresas de fachada, sí. empresas Fantasma, testaferro eh, Lavado, etcétera Acá estamos hablando de la corrupción Más básica, básica Sobres eso? con plata directamente que salen De una caja sí, en y entran a la caja personal En efectivo Pero Alberto eh, y tú... eso y eso es lo que llama también mucho la atención, que y... habla de la impunidad ¿eh? que, sí. que tienen que tiene estos casos. Pero quizás de... eso deja menos güey, Alberto, no es como un, un depósito en una cuenta corriente, quizás, porque aquí solo subimos de esto por el testimonio de Antonia Larraín Prieto, la sobrina de Domingo Prieto, eh, quizás si ella nos habla, no habla no, no nos hubiéramos enterado de esta situación, porque no hay un depósito en una cuenta que se pudiera haber fiscalizado. No sabemos, se acaban de levantar No sabemos. No, no, no, no, no sabemos, pero también eh, lo hemos hablado en el programa, eh, cuando hemos hablado de narcotráfico. La corrupción y el narcotráfico son, eh, lamentablemente, dos hermanos que van de la mano. Van de la mano. Eh, de, ¿De qué te sirve a que te entreguen 5 millones de pesos todos los meses y por muchos años, si no los vas a poder gastar? Claro. Al gastarlo no esa plata. Exacto. Y al gastarlo es donde tiene que quedar Exacto. el gasto. Y es por eso que también lo que uno siempre insiste, limitemos las transacciones en efectivo, sobre todo sí. de aquellas personas que son expuestas políticamente, como el caso de las alcaldes, las autoridades, los jefes de la policía, mm. los comandantes jefes, Alberto, eh, yo, etcétera, etcétera. yo quería una cosita más básica que lo planteaba hace algunos minutos José Antonio Neme. Para que la gente lo entienda bien, ¿quién fiscaliza eh, a una municipalidad los gastos? Hay una Contraloría Interna, la Contraloría General de la República. ¿Quién es el que tiene que ver la lupa y estar viendo esto y fiscalizando? ¿Y qué falló en este caso? Uh -huh. Sí. A ver, siento que este caso es un poco distinto. Eh, para responder tu pregunta, es la Contraloría General de la República, pero la Contraloría General de la República, no en todos los casos, puede directamente hacer las auditorías sino que lo hace a través de personal municipal y ahí está lo que dice José, que al final tú terminas fiscalizándote a ti mismo eh, y eso genera ah, que al final sea muy difícil fiscalizar al alcalde en este caso es aún peor porque estamos hablando de eh, personas jurídicas de derecho privado. No quiero ser muy técnico, pero es como si fueran empresas, ¿ah? una empresa que no tiene la fiscalización que debiese tener al ser una empresa que preste un servicio público, ¿ah? en, en este caso. ¿eh? Esa, de esa forma lo voy a tratar de, de explicar. ¿Ah? Así que, por lo mismo, todas estas vita ¿ah? pero también las corporaciones en sus comunas, y tengan mucho ojo los ciudadanos, las fundaciones, uno se explica por qué tiene que haber fundaciones que hacen los mismos labores que hacen ministerios, por ejemplo, Solamente que eh, la explicación no es para punto. menos burocracia y, si volvemos, y ahí es donde se viene el defuntor. Si volvemos a Vitacura y leyendo la querella de Diana, aparentemente, aparentemente digo porque no me quiero, pero la información dibuja para allá: es que al interior de estas organizaciones, Vita Deporte o Vita Otra. Habrían personas que en el fondo tampoco cumplirían con su rol, sin embargo recibirían sueldo y esa sería otra manera de sacar plata de estas organizaciones que podemos suponer van a manos del alcalde de otra persona. ¿Es así? ¿Hay antecedentes que nos dirijan hacia allá? Así se habla, específicamente un contador que ganaba un, unos sueldazos, estamos hablando de más de 10 millones de pesos eh, al pago contador, cosa que sería imposible de pagar a través de la municipalidad. Porque en la municipalidad tú tienes escalas de sueldo. Claro. Está ordenado. Hay un pero que en hay una tal corporación punto. como Vita, yo podría pagarle, si quiero, al gerente de la corporación 40 millones de pesos, Mira. da lo mismo. Y entonces es ahí donde se producen estos problemas. Y, y por eso digo que esto va a ser una... O sea, para, bien para mí, que me van a invitar muy seguido al programa, pero esto. Eh, Alberto, yeah. es perdona, José. Va a explotar. Es que ahí, ahí que que quería ir. Muchísimo. Ahí quería ir. Tú dices que esto es común y es habitual. Pero no claro. solamente sucede en Vitacura, me refiero, José, a estas empresas privadas que tienen sus propias normas, que no se rigen por sueldos de eh, empleados eh, fiscales, cierto, sino que tienen otras normas, normas privadas, que ellos mismos establecen y que se hacen estas organizaciones privadas relacionadas con la municipalidad para hacer unos menjunjes de plata y finalmente esa plata termina en los bolsillos de algunos pocos. Eso es lo que tú estás denunciando. Es muy, es muy posible que ocurran por lo menos a sueldos que se han descarado y se han denunciado en otras en otro tipo de corporaciones en otras comunas eh, casos como en el, de, de estos digamos estos enjuagues de, de plata uno no podría afirmar que exista, pero existe el espacio para que exista, claro. porque no existe eso ningún es. control. Si esto, esto es como si tú administraras algo que fuera absolutamente tuyo cuando es algo público, ¿sí? es, es, es, un, es un gato disfrazado de perro. Prueba, eh, de, que eh, no eh, prueba, de, prueba de que no hay control, Prueba Alberto, es lo que decíamos, que en enero de este año, a propósito al contador de, de Vita Deporte, de Vita Emprende, habría recibido... 80 millones de pesos, a fondo rendido, 80 millones de pesos, pero hasta ahora no estaría acreditado en que se gastó la plata. Paulina. Entonces, claro, si no hay control, esos 80 millones es que, de pesos se podrían adherir a cualquier bolsillo. Es que, mira, es ah, uno podría entrar, y es muy interesante hacerlo, en el municipio quizás más rico de los 345 que existen en el país. Pero... Pero hemos visto tantos casos y vimos lo, los reparos administrativos que hizo la Contraloría a razón del caso Barriga, pero ahí había reparos administrativos en varias otras administraciones. Entonces no estamos hablando necesariamente de un señor Torrealba que incurre en una, en una suerte de falta o delito, sino que estamos hablando de un sistema que permite, porque la ocasión hace... Ustedes saben cómo termina la frase, digamos, entonces... Me gustaría que te refirieras, Alberto, a la arquitectura que tienen hoy día los municipios en Chile, porque pareciera que el sistema eh, deja la puerta más que entreabierta para que esto ocurra una y otra vez de diferentes formas. Sí, sin duda, en los municipios de Chile tenemos un riesgo de corrupción sistémica, y está claro. Y ocurre por distintas razones. Una de las razones es la falta de control. Otra de las razones era la laternización en el cargo. Otra es el clientelismo. Otras son este tipo de, de, de corporaciones. Y claramente ese diseño quedó por la excusa de entregar más autonomía, de mayor regionalización, de mayor poder local, quedó absolutamente desfasado. Cuando tú tienes consejos municipales que en general no ejercen el control, porque aquí también hagamos que todos se hagan responsables. O sea, acá hubo consejos municipales durante todos estos años que les pasaron las plata a estos, a estos VITAS. Y la verdad es que como que nada pasara. Entonces, hoy día es muy bueno y hay que aplaudir a la alcaldesa que entra, que es del mismo sector político y que levanta la alarma y hace las acusaciones. Mm. Pero hay que entender que hay concejales incumbentes que estuvieron todos estos años y uno le llama, Alberto, la, le llama la atención que no hayan hecho nada. Alberto, el que no hayan cambios reales, el que no se ponga eh, medidas coto a la fiscalización de las municipalidades puede tener que ver con que son cajas pagadoras de los partidos políticos probablemente de las campañas políticas, entonces mejor nadie hace nada puede ser una razón, yo creo que hay otra también más de fondo, no existe gremio más complicado que el gremio de los alcaldes ¿no? eh, eh, y lo hemos visto en, en, en múltiples cosas, el poder de los alcaldes en Chile es, es demasiado grande, hace algunos años la Contraloría cuando estaba el Contralor Mendoza, les objetó millones de pesos mal gastados en la subvención escolar preferencial a los municipios ¿Saben qué hizo el Congreso? Una ley de perdonazo por la presión de los alcaldes por esos fondos que estaban siendo mal, mal utilizados. ¿Pero porque hay o sea, los alcaldes. El colmo. Porque los alcaldes. Sí, por, por supuesto, porque al final el alcalde es quien ayuda al diputado, el diputado es quien ayuda O sea, es, es una cadena que hay que cortar, porque si no, esto va a seguir pasando. Y va a seguir pasando y finalmente. Hace, a, a, eh, dañando a la vida de los, de los ciudadanos, que es a, a donde tendríamos que apuntar. Pero, ¿cómo están... se corta eso? ¿Cómo se corta con, esa cadena? ¿Con lo fiscalización lo es que real? Lo que pasa es que hay una descentralización tan mal entendida y mal definida. O sea, lo que pasa es de, esto, esto de verdad es como de Chilean Way. Discúlpame, Alberto. O sea, eso es. es un diseño que hace honor en el papel, hace honor a lo que nos gustaría que fuera una descentralización del poder, pero lo que termina haciendo es cambiando un poder por otro. Mm. Entonces, descentralizar el poder no significa que cada uno haga lo que quiera, donde quiera, con, con cuanto no, quiera. No. Eso no con es lo porque uno hay. que haya Hay autonomía. mecanismos de participación civil, hay mecanismos de convocatoria comunal, pero hay una suerte de probidad eh, y hay una serie de... Chequeos cruzados que deben existir o sea, en toda democracia. Es tan claro que pero... no funcionó el sistema y es que la directora de desarrollo comunitario, comunal, esta señora Prieto, es la que dice: Señores, Ahora... yo quiero autodenunciar. Está bien, pero. La, hablo yo tarde. Auto... Bueno, pero o sea, no, pues, porque años, ella ¿verdad? habla cuando se por, va la tarde. tarde. Ella habla cuando siente que ah, seguramente la información va a salir a la luz. Claro. y hay un punto. ¿Por qué habla? ¿Habla por miedo a que le caiga a ella esta responsabilidad? Claro, o sea, ¿se pone el parche antes de la herida o quiso denunciarlo? Claro, porque seguramente ella... había, había antes un paraguas que hacía que todo eso pudiese por eso. funcionar. Cuando cambian las autoridades, tú dices, ¿sabes qué? Llevo tres años haciendo algo que no es pero correcto, se dio cuenta tres años después. Denuncio. Se dio cuenta tres años después o siempre supo y se hizo en palabras chilenas la cucha. No, lo más probable es que yeah. Alberto tú me puedes ayudar, pero lo más probable es que ella dijo aquí se va a empezar a Por ver eso. lo que está pasando adentro de esta sí. olla. No? no es que recién se dio se, cuenta se, que se estaba se. haciendo algo malo. Ese es el tema. ¿Por no, qué es auto autodenuncia? Se, seguramente, seguramente ella está buscando un atenuante, eh, claro. colaborar con la justicia. Ah. Pero, pero en esto, en esto quiero ser súper sincero. Nosotros recibimos denuncias de corrupción y sí, las denuncias de corrupción sí. normalmente no son de un héroe que se levantó en la mañana y venía a salvar el mundo. La denuncia de corrupción es de alguien que está dentro de la banda, de alguien que se arrepintió, de alguien que quiere fregarse a otro, de alguien que está picado, de alguien que está desenamorado. O sea, así son los casos de corrupción y El, y se y el problema por su de todo esto. Hacer. El problema de todo esto, bueno, estamos hablando de una municipalidad muy rica, eh, pero en otras municipalidades que no son tan ricas. Mm. Eh, es todavía peor, porque esos recursos no llegaron a pavimentar la calle, no llegaron al colegio municipal, no llegaron a la sede vecinal. Recién estábamos, estábamos escandalizados porque una señora tenía la, la, la llave de la sede vecinal que también es, es terrible, pero esto es mucho peor. Pero, ¿sabes? Esa roba no llega a los vecinos, es plata de los propios vecinos. <coughs> y no le llega, no deja de llegarle solo a los vecinos de Vitapura, porque la plata de Vitapura, un porcentaje, va, va al fondo, fondo, fondo, fondo común municipal. Además, municipal, que ayuda precisamente claro. a las comunas con menos plata. Entonces, esto, si es verdad y si ha habido... Robo, por decirlo en simple, ha afectado a todo los... Y yo creo, y con esto pongo el cierre, al menos de mi parte, yo creo que ya tenemos que ir avanzando, pero aquí no ha habido voluntad política tampoco de, de intervenir los municipios ni cambiar nada. O sea, Alberto, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de una modificación profunda a la ley de rentas municipales y nadie ha hecho nada? Disculpame, o sea, no, absolutamente, somos tontos, mira, pero hasta las 9 José, de la mañana... Nomás. Presidente de la República, manda un proyecto de ley y termine con las corporaciones. Esto tiene que estar bajo las leyes del derecho público, bien controladas, con mayores atribuciones para la Contraloría y dejarnos de generar estas, como tú decías, Chilean Güey, que finalmente se prestan para esto. Si es aumentar riesgos, que son innecesarios de aumentar. Y es lo que nos merecemos Gracias. todos los chilenos. Gracias Alberto, nos seguimos. Gracias viendo. Alberto. Espero que no por este mismo tema, pero nos vamos a tener que seguir viendo sin duda. Que estés muy bien, chao. Que estés muy bien, chao. Chao Alberto.